La sesión pasada eh, aprobamos la minuta de declaración destacando la actividad que tuvo el joven Rodrigo Soria en el, representando a nuestro país en la selección nacional de volei en el Mundial de Túnez. Así que queríamos poner en valor no solo sus capacidades técnicas deportivas, sus capacidades deportivas, sino también lo que tiene que ver con los otros valores, que son, por ejemplo, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, este, todas esas cuestiones que hacen que un jugador, en este caso Rodrigo, llegue a donde ha llegado a representar nada más a nuestro país y obviamente a Jujuy, porque... En todos los ámbitos se mencionaba que un jujeño integraba la selección nacional y creo que bueno eso también es importante para nosotros como, como ciudad y como provincia. Alegría por Rodrigo, porque además también de Jujuy voley el colegio, reconocer en ellos y por ahí hasta, yo diría, hasta eh, mucha carga para, para ellos porque estamos pretendiendo aprovechar lo que ellos está, significan para el deporte y sobre todo para la juventud que en estos momentos están necesitando de modelos que nos marquen. Creo que el mensaje a los chicos fue claro, que sigan soñando a pesar de las condiciones en las que ellos vivan, en las que ellos entrenen. Creo que uno soñando y con mucha disciplina, con muchas ganas, va a llegar muy lejos. Te inclinaste por el vóley ¿qué pasó allí? Creo que el plus para terminar decidiéndome por el volei se dio a fin de año cuando antes de arrancar a jugar la liga con Jujuy Volley. Eh, dije, listo, me la juego por esto, y se me dio, muy contento. Yo siempre estuve por el camino del deporte, la verdad que nunca me llamó la atención, tuve amigos que también iban conjuntamente con el deporte, y al final terminaron diciéndose por esos malos caminos, y creo que ser perseverante y muy constante con el tema del deporte, te tiene muy alejado de eso. ¿Cuál es el proyecto que viene? Ahora, eh, mañana me estoy yendo a Buenos Aires, y me queda terminar el año en el Clujo de Buenos Aires ahí.